A toda esta cruzada de mejorar. Y el ambiente está directamente implicado en nuestra vida al hábitat Y hábitat es una palabra que significa casa. Es donde Miren la, la variedad de mariposas que entre lo que estamos haciendo acá y 9 de julio. Y bueno, a través de contactos. El Contacto. Gracias por venir. Y, ...y bueno, acá... Antes ...porque tanto Susana, Tiago, como Nicolás, hay no, muchas no. zonas con inundables alrededor en la cuampa húmeda. ¿Hicieron la, la germinación con el poroto cuando estaban en primaria? ¿Cómo se llama este colegio? Se lleva a su casa un árbol nativo, que encima es la flor nacional. Tenemos, tenemos tres árboles para plantar, ¿sí? Toda la tierra que recubre la raíz. Quiero adivinar. ¿Quién tiene ganas de plantar un árbol? el de la pala! Bueno, a ver.